En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Binance, con la cual te puedes llevar hasta un Bitcoin totalmente gratis únicamente por jugar a este juego que es muy al estilo de El Comecocos. Antes de nada y como siempre si no tienes una cuenta en Binance recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance también tienes un vídeo tutorial que te vamos a dejar por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada tendrás tu cuenta creada en menos de 5 minutos Para empezar a jugar a este minijuego lo tenemos en el home de Binance aquí está directamente el banner pero antes de esto me gustaría mostrar también la promoción que estamos realizando acerca del mundial de fútbol en la cual aquí dentro de la opción de Pan tokens puedes llevarte un nft totalmente gratis para poder participar en función de los pan tokens que tengas hemos hecho un par de vídeos al respecto te lo voy a dejar por aquí arriba y básicamente es jugar con las predicciones de los resultados del partido en este caso podemos ir realizando nuevas tenemos aquí estos dos partidos que son netherlands usa y también tenemos argentina contra australia en este caso vamos a decir que va a ganar Netherlands, vamos a decirle respecto a Estados Unidos 2 a 1 Y también Argentina-Australia, vamos a decir que Argentina va a marcar 3 goles La verdad es que este mundial no están muy fuertes, pero bueno, vamos a dejarlo así, 3 a 1 Vale, con esto le vamos a dar a Submit y mis resultados serán estos Le decimos que queremos confirmar con estos resultados y listo en nuestro caso acertamos el primer partido del mundial, por este acierto nos dieron unos cuantos fan tokens y también un NFT de edición premium, lo vamos a ver por aquí en esta opción de passport, automáticamente únicamente por participar te van a dar este de forma totalmente gratis que es el fan passport pero si vas ganando estas predicciones, aquí tendrás los distintos premios que vas a ir obteniendo. En nuestro caso, nos han dado este de Arabia Saudí y también 2,45 en FAN Tokens. Muy facilito participar y puedes llevarte un montón de premios que los podrás intercambiar directamente por dinero, por Bitcoin o por la moneda que tú prefieras. Y bien, si vamos ya a explicar cómo puedes participar, volvemos a la Home de Binance. Además de esto, también tenemos un calendario de Adviento con el cual puedes llevarte un montón de premios. Te dejo un vídeo por aquí arriba para que participes. Tienes hasta el próximo día 24 de diciembre Y si te fijas siempre en este banner principal vas a encontrar muchas otras promociones En las cuales te vas a poder llevar mogollón de criptos prácticamente de forma gratis por realizar acciones muy sencillas Bien, vamos directamente al juego, la verdad es que es muy sencillo, básicamente es un comecocos Clicamos en esta opción y aquí nos va a explicar cómo podemos jugar bien, básicamente para jugar es súper simple, tan solo con las propias flechas del teclado ya vamos a poder empezar a jugar, así que nada, vamos a darle a play now y empezamos. Aquí tenemos nuestro cerdito que tenemos que ir recolectando todas estas moneditas, pues igual que el come comecocos sin que nos maten, ¿no? Así que nada, vamos a intentar recolectar el máximo posible para aumentar nuestra puntuación, que si te fijas en la parte superior izquierda está aumentando. También podemos invitar amigos, es lo que te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que te unas y de esta forma apoyes a el canal, vamos a ver si podemos conseguir recolectar todos, lo dudo, porque estos dinosaurios son un poco cabroncetes pero bueno, vamos a intentar ¡Vamos! raro es que esté aguantando tanto pero bueno, ahí seguimos vamos a ver si podemos escaparnos ah, bueno, bueno, bueno 2120 puntos, la verdad es que no está mal y aquí tendrás tu pestañita para invitar a tus amigos Les puedes pasar este vídeo directamente con tu enlace de afiliación Para explicarles cómo funciona Tan solo clicas en esta opción Y aquí lo tendrás, ¿vale? Compartes este enlace y de esta forma podrás obtener más partidas. Tienes todas las opciones con la información, las recompensas También cómo jugar, realmente es súper sencillo Tienes dos oportunidades gratuitas en la primera vista Y una posibilidad adicional cada día puedes invitar a tus amigos como te hemos indicado para obtener dos oportunidades por cada amigo registrado por ello te dejaremos el enlace abajo en la descripción del vídeo y también tenemos el modo individual, en el que puedes conseguir más de 5.000 puntos en cada partida, para ganar una parte del premio de 8.000 dólares. El modo de dos jugadores, selecciona un usuario referido e inicia una partida como equipo juntos, consigue tantos puntos como sea posible, el equipo con el punto más alto ganará un Bitcoin. Esto es súper guay, vamos a ver con quién me alío dentro del canal y grupo de Telegram. Podemos hacer ahí mini equipos, son únicamente juntando a dos personas, la verdad es que está bastante guay, y de esta forma vamos a poder participar juntos y posicionar en el ranking que tenemos aquí en la tabla de clasificación para tratar de llevarnos este bitcoin o por otro lado alguno de los premios que van a repartir como siempre cualquier tipo de duda cualquier sugerencia etcétera házmelo saber abajo en la caja de comentarios o también tienes nuestro canal y grupo de telegram en el cual estaré tanto yo como toda la comunidad encantados de ayudarte a solucionar cualquier duda que te pueda surgir